Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos este día, este domingo en la presencia de Dios. Hay muchas razones para decirle a Dios gracias. Y yo quiero invitarlo para que pensemos en este momento en las bendiciones que el Señor nos ha dado. Son muchas, muchos los motivos para dar gracias, para orar, para bendecir y para glorificar al Señor nuestra vida, nuestra familia, el trabajo. Hemos retomado esta semana las labores cotidianas, vuelto al trabajo, al estudio, a la universidad. Gracias, Señor, porque nos amas, porque no, no nos desamparas, porque siempre estás con nosotros, porque nos llenas de tu misericordia y de tu amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 y siguientes. Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo para tentar, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó entre ladrones que lo robaron. Le robaron todo lo que llevaba, lo hirieron gravemente y lo dejaron ahí medio muerto. baja un sacerdote por aquel camino. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente un levita que pasaba por allí al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Llegó un samaritano que iba de viaje y al verlo se compadeció Se acercó, le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó un poco de dinero y se lo dio al posadero diciendo... Cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Y él contestó, el que se compadeció de él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y tal vez no, se, no sabemos, sabemos la ley, no la sabemos de memoria. Pero cuando se trata de vivir, ¿cuánto cuesta? Y por eso Jesús sorprende con esta parábola, porque la ley no es solamente saberla acá, sino lo que vivimos, lo que ponemos en práctica. Al final es eso, queridos hermanos, lo importante. Hay que saber la ley, tener claro qué tenemos que hacer, pero hay que ir más allá, hay que obedecer. Hay que hacer caso, hay que poner en práctica el conocimiento y la sabiduría divina. Vete y haz tú lo mismo, le dice Jesús al publicano, a este escribano, a este doctor de la ley que le, que le ha hecho la pregunta. Haz, haz tú lo mismo, haz el bien. ¿Cuántos prójimos encontramos por el camino? ¿Y cómo me comporto como el sacerdote, como el levita o como el samarita. Tiene mala fama el samaritano, lo escuchábamos en días pasados cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Y, y uno de los discípulos decía, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego y azufre sobre esta ciudad? Pero al final, hoy lo vemos obrando bien, ayudando a ese prójimo. Señor, danos la gracia y la fortaleza para hacer el bien. Que no discrimine a nadie, que sea capaz de tenderle la mano y de amar incluso a mi enemigo. Señor, este domingo me pongo en tus manos y te pido la gracia para hacer el bien, para hacer la misericordia. Recuerde, querido hermano, la Santa Misa el día de hoy, busque el templo parroquial, su parroquia y celebre la Eucaristía. Alimentémonos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra del encuentro con los hermanos. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.